cuando encontré este youtube hispano del canal no mames y bueno se da de Rick de este de la casa de cambio así que vamos a reaccionarlo bueno el vídeo de iluminatus pero no voy a reaccionar, porque ya lo vi un montón de veces y ahora sí si me causó ver si ver como lo diferentes popper ponen su estilo y como lo hacen así que vamos a verlo de una soy ricardo un y esta es mi casa Fiesta es mi caca de saras Y esta es mi peñe de peñe yes. <risa> Y esta es mi casa de mermes Trabajo aquí con mi PUTA MADRE Mil <risa> <risa> eh, eh, eh, eh, eh, <risa> Trabajo aquí con mi viejo y mi viejo... ¡Qué gracioso! <risas> y mi hijo. me indicas. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido caspa. es oh, no, no, tu madre! ¡Cállate mierda! ¡Cállate! Todo aquí tiene una historia. Y un precio. Es un trolazo la puta madre. Algo que he aprendido luego de 21 años es que nunca se sabe que entrará por esa puerta. <risa> ¿Qué? Ah. Soy el pelón de Paracer. He venido a la tienda a ver a Rick porque okay. quiero obtener dinero por dinero. <risa> el dinero iría directamente a mi fundación por no para planos heridos para hacer una caridad. Pondré a alguien a dormir con Nick ¡Ay, mi Dios, qué pedazo! Son <risa> asombrosas tus fotos sin probar. pero ¿por qué demonios los tienes? Es decir, no pareces un sujeto que coleccionarte de pornos. <risa> <risa> los encontré en mi garaje y... ...no estoy... ver <risa> si alguna novia o exesposa los dejaron. <risa> pero valen dinero. <risa> <risa> pero valen dinero. Y será para una buena causa porque ayudará a mi fundación. De modo que si puedes ayudarme a venderlos, sos me encantaría. Es decir, están certificados y todo, son originales. Creo que se venden por unos 4 dólares. Tanto así. Sí. ¿Sí? ¿Tanto, así? sí. ¿sí? Tanto así. Sí. Tanto así. Sí. Tanto así. Sí. Tanto así. -tanto así? Cállate mierda. <risas> así que te daré, <risas> por el orto. te haré un cheque para tu trasero. De ahora mismo y veremos qué sucede. Fabuloso. Trato hecho. Trato. Aún no es un trato. ¿En serio? Sí. Esto es para caridad, ¿no? Sí. ¿Quieres agregar otras 500? Man, man, das. Claro. Muy bien. Solo deja tu pene aquí por una semana y déjame usarlo. Te daremos otros 500. ¿Quieres usar mi pene por una semana? Quiero saber que se siente ser un campeón. Ah, me... Todo lo que no viene de parte de Dios se muere o destruye. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5.19. Que ni los afemeninados, ni los homosexuales, heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es eso? Muere puta! Es imposible combatir este genjutsu ilusorio. What? What the fuck? No pasa nada. ¡Soma ¡Oh, o una delicia! ¿Puedo violarte? Ah, tengo esta moneda. Permíteme, colócate en cuatro. Es una moneda de 1800 ochocientos. te coloques en cuatro. ¡Tierra! Sí, señor. Dos horas después. Ah, ¿Me gustó? ¿Cuánto quieres por tus servicios? 8 mil dólares es gratis gracias. está bien, gracias gracias, a gracias por claro. su tiempo <risa> <¿Sí>? <risa> ah, ¿qué? cualquier cosa pues bueno este de Rick vamos a presionar a otro más de el último, bueno de Julio Profe y a ver hay que la última vez y me reí bastante y a ver de este Hola, ¿qué tal? A de desperta. Hoy 24 de diciembre, quiero desearles Cocatnat en Colombia. Eh, si te crees muy gracioso. Quiero desearles una miserable Navidad. Llena de pajas y en sus hogares. Y sin oh, amigos. Ya pronto ese 2019 va a terminar y es momento de agradecer primero a Satanás por permitirme avanzar un año más en el proceso de producción de pox hispanos. A mis familiares, amigos y a todos ustedes vayanse a la verdad por creer en mi aporte académico. Se dice gracias maldita cerda malagrada para la Y a mis aliados, en especial a tu puto padre travesa, Steve y su fundador, Don Ramón, por su oh, confianza e incondicional apoyo fue un año de trabajo intenso pero me siento satisfecho y muy contento de haberte partido la y de haber compartido con ustedes 10 nuevos videos también fue un año de importantes juegos, el como el dorado en este mi primer canal no más mes si tuviera uno a ustedes <risa> estimados suscriptores sí. putos, gracias por no hacer posible estos reconocimientos de youtube <risa> De igual <risa> forma tuve oportunidad de compartir mi experiencia en diversos escenarios de YouTube donde recientemente fui invitado al torneo de Cata al Colapunami Premium, un encuentro fenomenal donde los coopers más destacados de Hispanoamérica y España tuvimos ocasión de aprender y producir caca conjuntamente. Pero el torneo ya acabó. Me... Me... Pero sigo en el collab, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. A quienes gentilmente me han enviado sus videos mostrando sus penes y vainas, les agradezco de corazón que no lo hagan, porque sus testículos <risa> son mi mayor trauma, y a la vez animan a otras personas a su Termino deseándoles mi para el 2194. <risa> Que sea un año lleno de estadas papá, y mucho, mucho éxito para todos <risa> ustedes. <risa> Por mi parte, más tarde a mi familia a partir de hoy. Y, les envío un gran putazo y nos vemos el próximo año con nuevo material. Felicidades, naciste con <risa> <risa> <risa> Sí, una gracia que el anterior me causó Y bueno gente, este ha sido la review de hoy Si te gustó, pues dale un me gusta, compartida, suscribirte. Ay, un mosquito acá Bueno, no, compartida, suscribite, deja de uso de canales en la descripción La descripción acá abajo, de acá no, de la entidad... <risas> bueno, eso ha sido todo, soy Jose Ultimate, así que nos vemos en la próxima, chau